De Instagram también. Eh de en un y todo Perfecto. a por Bienvenidos a también. Bien Bien dependiente. no queremos y el de live lo que estamos haciendo es explorar el tema no. en el informe que me va ahora que es hablar de e-commerce, e, -commerce, e -commerce principalmente para poner e-commerce, cómo hacer la actualizaciones en diferentes plataformas. Y yo quiero tratar un tema que tiene que ver con cómo hacerlo directamente en una plataforma de e-commerce y no centro en Shopify. Yeah. Shopify, eh, si no lo he mencionado eh, anteriormente, todos se acuerdan, eh, es, un, es una plataforma de e-commerce online. Es un SaaS que en el software. Para para una solución mensual, básicamente, bueno, ya estamos han vamos entregarle el contenido y ustedes y... decían. Y con Pie, ¿qué puede tener su Esto es como un video, es un nuevo es un pueden tener un video, es puede video, es un video, es un video, es un video, es un video, es una video, es es un Tres principales plataformas con las cuales nosotros trabajamos Nosotros trabajamos con Shopify desde el año 2017 Cinco años Shopify junto a Yanceller y WooCommerce Son las dos principales e-commerce que nosotros tenemos actualmente O sea, principales e-commerce son los que juntan a La cantidad de clientes que usan esta plataforma Y hoy día me pidieron que las chicas recuerden que los este temas me los bajan y me los sobran ¿eh? Tienes que hablar de esto en el live. Eh, me dijeron algo de Shopify, porque la estamos contando, a la gente les muchas consultas sobre Shopify, obviamente los clientes están interesados. Y me dijeron, ¿por qué no cuentan un poquito más cómo funciona la facturación si yo uso Shopify? Ahora, esto que te voy a explicar acá en realidad eh, funciona tanto para Shopify como para otro e-commerce. Las reglas son más o menos las mismas. vamos a entrar en Shopify porque voy a hablar de algunas cosas de Shopify, pero en realidad de un o de comercio. La idea. Entonces, eh, ¿qué es Shopify? Básicamente, ya lo dije, es una plataforma de e-commerce que me permite tener mis productos, tener mi página web, hacer una... tener mi de compra, tener opciones, por, por ejemplo, tener listas de correo. Nosotros, una de las tiendas que tenemos... O sea, de hecho, el único e-commerce que ya tenemos tenemos, que siempre tenemos, que es un e-commerce de web. Nosotros tenemos para poder eh, hacer la integración y probar es un e-commerce en Shopify una de las plataformas más, más importantes. Eh, y tenemos ese problema justamente por la cantidad de demanda de cosas que nos va viendo. Muy bien, mira, esto permite personalizar muchas cosas. Entonces, bueno, a veces nos dice, mira, es que yo quiero que revisen este campo que está acá, que quiero que vaya en la factura. No sé, los comentarios, Nos bueno, dice, no, es que yo quiero juntar estos tres campos y quiero que vayan en la factura en la observación. Sí. No llegan muchas consultas sociales sea, a ChocinPay tenemos mucha experiencia con lo que es facturación de ChocinPay No nos pidan diseñar una parte de Google Nosotros no somos, lo, lo indicado probablemente eh, Pero sí somos muy buenos en la parte de la facturación Recuerden que es nuestro nicho, ya, es un nicho Nosotros nos centramos en la facturación Automatización de facturación en e-commerce, en este caso eh, Entonces nosotros tenemos una tienda y esa tienda en realidad es la que nosotros utilizamos para hacer proyectos Y funciona, pero espectacular ¿Por qué no usar otra plataforma? ¿Por qué usar Shopify? ¿Por qué quiero tener Shopify y no quiero tener, por ejemplo, WooCommerce? Nos dicen, por ejemplo, que no quieren estar peleando con un hosting. Usar WooCommerce, por ejemplo, tiene que descargar WooCommerce, instalarlo en un hosting y eso obviamente requiere cierta habilidad técnica, tienes que mantenerlo actualizado. No necesita jugar, por ejemplo, O sea, ¿qué pasa si un día para otro entran muchas visitas a... Bueno, Ahora, obviamente, eso lo puede resolver un Pero la clase de Shopify es que Shopify lo tiene resuelto O sea, simplemente te pone a vender el listo. Obviamente, tiene ciertos precios, tiene que pagar, usualmente, y ciertas condiciones que ustedes pueden revisar la Ahora, centrémonos un poco en la venta en sí, en la facturación Y la primera pregunta que aquí nos han hecho es: bueno, si yo vendo en Shopify, ¿de qué impuesto? impactando en la ¿Tengo tengo una obligación de pagar impuestos? Y la respuesta es que sí. Todas las empresas en Chile deben pagar impuestos. Y recuerden que aquí tenemos dos tipos de impuestos. Vamos a en el IVA. Pero recuerden que en principio hay dos tipos de... Esa es la palabra, no hay impuestos. cosas básicas que hay que pagar. Hay más cosas. Pero por lo menos el impuesto interno hay dos cosas básicas. El IVA, que se paga mensualmente y el impuesto a la renta de hecho los dos son impuestos el impuesto a la renta eh, que se paga anualmente ya, entonces nosotros nos vamos a entrar en el IVA entonces si cada vez que yo vendo debo emitir un documento tributario y aquí es donde entramos nosotros esa es la gracia que Sales y LibreDT Sales recuerda es que es nuestra plataforma que permite hacer todas estas automatizaciones a todo esto, paréntesis, hoy ya estamos súper felices porque eh, lanzamos oficialmente eh, la VIRMICS en Colombia. Entonces ya tenemos eh, la integración hecha en Colombia. Ya todos los e-commerce e que nosotros teníamos disponible incluyendo Shopify, ya están disponibles en Colombia para poder ser integrados a la facturación electrónica ya. Entonces, si, eso es como un paréntesis que me acordé. <risa> ya les vamos a hablar de eso también en otra oportunidad. Entonces... Si tú estás en Chile o estás en Colombia, que es el caso que está mencionando, en los dos casos tienes que emitir un documento tributario. Que, eh, acá, por ejemplo, es una boleta, o una factura, y tú, tú también tienes factura. Eh, y de hecho, en el caso del IVA, en los dos lados son 19%. Entonces, ese 19% de IVA que uno recauda, porque recuerden que la empresa en sí no paga el IVA, el IVA lo paga tu cliente que compra a través de Shopify. Entonces, si tú tienes un cliente que compra un producto en tu página, ese cliente es el que pagó el, el IVA. Entonces, tú ese IVA solamente lo recaudas y lo tienes que pagar después. ¿ya? Entonces... En el caso de Shopify, hay una configuración como en mucho e-commerce donde tú dices, mira, los impuestos se configuran de la siguiente forma, yo voy a recaudar el 19% y ese 19% es el que yo después tendría que pagar. ¿Cómo lo tengo que hacer? Eh, Emitiendo un documento tributario. Y nuevamente, insisto, ahí es donde entramos empresas como nosotros, por ejemplo, en donde nosotros nos encargamos de hacerte esa automatización. Ayer, por ejemplo, hablaba con un cliente de Shopify y me decía, es que yo tengo el siguiente problema. ¿Cuál le es? es que yo tengo todos mis productos cargados en Shopify pero también tengo que estarlos cargando en mi eh, sistema de facturación. Que en este caso no era librete, era otro sistema de facturación. Eh, y el problema que tengo es que cada vez que me tengo que hacer una factura, tengo que ir al sistema, si el producto no existe, agregarlo y cargarlo. Y lo otro que me explicaba era, nosotros tenemos muchos descuentos, muchos tipos de descuentos. Entonces pasaba lo, lo mismo. Si ellos tenían un descuento nuevo en la página, tenían que ir al RP y agregar el descuento para poder hacer el documento tributario. Para que saliera todo ordenadito y saliera bien y se reflejara que había, se había aplicado un descuento. Entonces yo le dije, entonces me, me empezó a explicar cuál era el flujo y todo eso. Y dije, bueno, pero es que todo eso de estar replicando los productos, estar replicando los descuentos, te los vas a ahorrar si usas la integración que tenemos nosotros con BizMysays, porque de esa forma Shopify va a enviar los datos a BizMysays y automáticamente BizMysays va a tomar eso y te va a generar el documento en tu facturado. Y tú no tienes que estar haciendo nada manual. Entonces fue como. Ah, ok, entonces no tengo que digitar nada más después en el facturador. No, esa es la gracia de hacer esta facturación. Entonces, el punto es que ya sea que lo hagas manual, gastando bastante tiempo, o lo hagas de manera automática, como por ejemplo con BitMySales, tú haces la, eh, la facturación y ese documento tributario es el respaldo de que tú hiciste la venta y que recaudaste cierto IVA. ¿ya? Y ese IVA que tú después tienes que pagar. Ahora, ¿Qué pasa si yo no hago eso? ¿Qué pasa si no emito el documento tributario? Bueno, partiendo por la base de que estarías eh, no cumpliendo con la normativa vigente, porque tienes que emitir boletas. Hay algunos que nos dicen a veces, bueno, algunas veces vi clientes, ya no querían complicarse con la, con la emisión, no, no querían estar preocupados de estar, ya tengo que emitir una boleta, eh, no sé, cada 10 minutos, cada 5 minutos, por todas las ventas que tengo en el día. Y, y, un, y una vez un cliente nos dijo, no, ¿sabes qué yo lo que hago? Shopify tiene un, un informe de los impuestos y las ventas. Tú puedes bajar, pues lo puedes buscar por periodo tiene el de, y tú puedes tener desglosado qué fue lo que vendiste, eh, el monto y el impuesto. Entonces, ¿qué hacían algunos clientes? Decían no, fácil, yo a final de mes agarro ese archivo, sumo todo y hago una pura boleta. Claro, el punto de vista contable uno podría decir, cuadra. Ahora, no está bien tampoco porque no estoy reflejando los hechos tal cual como pasaron. O sea, cada venta debiera ser un documento tributario. Eh, Debías hacer un documento tributario pero la, por lo menos por lo menos estaba pagando el IVA o sea peor era que y, y estaba informando los reportistas no lo peor hubiese sido que simplemente no tomar en cuenta ese informe y no lo usara ese informe eh, a, a, a, aquí voy a hablar de una mala integración que teníamos y una buena integración, bueno que tenemos pero que ya está obsoleta y Bimbel Sales me acuerdo con uno de los problemas que había con Shopify pero ¿cómo funciona esta integración Supongo que tú la querés hacer, yo varias veces he dicho, oye, supongo que tú eres una empresa de software y quieres hacer lo mismo que hacemos nosotros, quieres hacer esta facturación de manera automática. Eh, bueno, Shopify tiene Webhooks, aparte tiene una API, pero tiene también Webhooks. Nosotros la hacemos, eh, podemos hacer la integración. Originalmente nuestra integración era solo con Webhooks. ¿ya? ¿Cuál es el problema de los Webhooks en Shopify? El Webhook de Shopify se ejecuta una sola vez que es cuando ocurre el evento. Los webhooks son una notificación automática que ocurre bajo determinado evento que ocurre en el e-commerce, en este caso en Shopify. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener el evento pedido pagado. Y al tener el evento pedido pagado, yo puedo hacer que Shopify notifique de manera automática a otro sistema, web. Por eso se llama webhook. ¿Ya? Y, es, y esa notificación, básicamente lo que hace Shopify es que manda los datos de la orden y dice, estos son los datos de la orden y, y está pagada. Y con eso, obviamente, nosotros tomamos esos datos y generamos los documentos. En realidad un proceso eh, que desde el punto de vista técnico no es complejo, pero que tiene algunos problemitas. Como por ejemplo, que Shopify solamente te notifica una vez. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la notificación falló? Bueno, Shopify la va a reintentar, pero no infinito. Shopify la va a reintentar una cierta cantidad de veces y después la va a expirar. Eh, y después no te vuelve a notificar. No es como, por ejemplo, otro e-commerce. Por ejemplo, en Jump Seller, uno puede reenviar el workbook. Eh, entonces, eso es bastante útil. En el caso de Jamseller, esa opción es muy útil cuando tú tenías un problema y por cualquier motivo no se te generaba el documento, lo podías reenviar. Ahora, también puede pasar, por ejemplo, que eh, se te notificó. A nosotros nos pasa, nos pasa con la integración antigua, esa que ya está obsoleta y que no tienen que usar, no usen esa integración, eh, que a ti Shopify te notifica un pedido directo a LibreTV.cl, a la integración antigua. Y si por ahí motivo, por ejemplo, no tenías folio, se te genera un error y ahí murió el caso. O sea, murió, te llega un correo y te dice, no, no, no se pudo emitir. Eh, ¿Por qué se diseñó así en algún momento? No sé. Me puse en un caso súper simplista. Bueno, obviamente, como se hacían las cosas hace cinco años, ya no las hacemos actualmente. O como las hacemos ahora, no era como se hacían hace cinco años. Hemos mejorado mucho. Eh, y el problema es que ese pedido se perdía. ¿ya? Eh, se perdía, entre comillas, porque en el fondo eh, la notificación fallaba y no quedaba el registro que, eh, más allá de un correo que le llega al administrador. Entonces, ¿a dónde entra este informe que les estaba comentando recién? Este informe ayudaba a los usuarios porque a partir de ese informe ellos podían preparar un archivo de carga masiva para cargar el librete. Ahora, eso igual vale es una lata porque, o sea, si quiero hacerlo automático, ¿por qué voy a estar haciendo una emisión, eh, una, una emisión masiva? No tiene sentido. O sea, para eso no uso la integración automática y todos los meses una emisión ma masiva. Ya bueno, pero eso venía a parchar este problemita que teníamos con Shopify. Esa es la integración antigua. ¿Cómo funciona la integración nueva? Bueno, la integración nueva es como la integración antigua, pero con harto esteroides. Ya la potenciamos bastante. Primero, sigue la misma regla. Y recuerda, si tú lo quieres repetir en tu sistema, es más o menos lo que tendrías que hacer. Primero, sigue la misma regla del uso de webhooks. ¿ya? O sea, Shopify en Shopify hay un pedido pagado, se notifica. Perdón, en Shopify hay un pedido. Se marca como pagado, Shopify lo notifica a BillMySales. Ya en este caso es BillMySales la, pl la plataforma, BillMySales.com. Eh, al llegar la notificación a BitMySage, lo primero que hace es no llega y pasa BitMySage es una pasarela, no llega y entrega el documento al facturador Sino que primero lo recibe, lo procesa, lo guarda, que es como lo más importante Para que no se pierda el historial, y va haciendo una serie de acciones Ahí BitMySage tiene un historial muy bueno de eh, los eventos que van ocurriendo Entonces cualquier problema está súper detallado eh, hay un video por ahí más largo que hablamos de bimar podrían revisarlo en caso que tengan interés, obviamente nos pueden preguntar eh, entonces la notificación llega, ¿qué puede pasar ahí? bueno, el caso ideal es que automáticamente eso se manda a facturar, al facturador que uno elija que puede ser por ejemplo LibreTE, pero también podría ser por ejemplo VH Express o podría ser Alegra, recuerden que bimar se conecta a varios facturadores, hoy ya tenemos tres pero podrían haber más en el futuro eh, lo mismo, o sea, si tú tienes un facturador que no está y no quieres trabajar con LibreTE, nos avise, nosotros lo vamos a agregar eh, y lo que hace ahí Sales es que prepara los datos para el facturador, los manda y cualquier error, el pedido queda en BitMySales, no se pierde que es una cosa que pasaba con la integración antigua entonces el primer consejo que yo le daría a los que todavía están con esa integración antigua escríbanos para solicitar la migración a Sales. nosotros todavía no lo estamos obligando a hacer porque la integración antigua se está funcionando perfecto pero sí tiene ciertas falencias como esta que yo le estoy comentando ahora, ¿qué, ¿qué otro caso pasaba por ejemplo? Tienes que tener en cuenta si trabajas con Shopify. Y con la mayoría de los sistemas de que, que notifican con Webhook hacen lo mismo. Si tú trabajas con Shopify y por X motivo el Webhook el que estoy notificando falla y falla varias veces, en algún momento Shopify dice este Webhook está malo, no me está contestando, le dejo de notificar y te elimina el Webhook de la configuración de Shopify. Entonces, eso es obviamente muy malo porque qué porque, porque, porque, porque podría fallar, por ejemplo. Podría fallar porque... En el caso de librete.cl podría fallar porque el cliente se atrasó en el pago y dejó de tener el servicio activo. Entonces, no es algo tan común en los que se atrasan. De hecho, lo que se atrasan es bastante común. Que se atrasaban en el pago y, como librete lo que hace es que da la cuenta por abandonada automáticamente, eh, el web en Shopify se desactivaba. ¿Ya? Y eso obviamente traía el problema que después el usuario seguía vendiendo, pagaba incluso servicios, seguía pagando, eh, seguía vendiendo por Shopify y, y el web no se reconfiguraba. Entonces, los, esos pedidos quedaban en el aire. ¿Cómo se solucionaba eso? Nuevamente con este archivo de, eh, eh, de informe de impuestos que provee Shopify. ¿ya? Eh, y había que hacer una emisión masiva. Ahora, eso obviamente no es bueno. ¿Qué hace BitMate Sales? Sales, si no se puede comunicar con el facturador por cualquier motivo, deja la orden ahí en stand-by y se puede refacturar más adelante. ¿ya? Pero esa es una forma. Eso si tú quieres hacer la integración con Webhooks. ¿Qué pasa si tú quieres hacer la integración con, eh, perdón, ¿qué pasa si los webhooks por algún motivo no te funcionan, o te fallan, o se te caen, se te eliminan, cualquier cosa? O simplemente tu plataforma no tiene webhooks. Ahí me salgo un poquito de, de Shopify, porque Shopify sí los tiene. Hay otro concepto que es el sondeo de APIs. Eh, ya, el sondeo de APIs, que de hecho el sondeo de APIs se evita usando webhooks, pero igual existe. Eh, el sondeo de APIs básicamente es básicamente estar preguntándole a la API cada cierto tiempo si es que hay órdenes que procesar. Y en el caso de la integración antigua en punto es directa, eso no existe. Y en el caso de Beamer Sales, sí, sí existe, y hay dos tipos de sondeo, uno automático y uno manual. Entonces, si tú tienes una cuenta en Beamer Sales, tú puedes pedirle a Beamer Sales que manualmente se conecte, por ejemplo, a Shopify, traiga las órdenes de ciertos días, te aparecen las órdenes y tú las facturas. Entonces, si por X motivo alguna orden quedó sin facturar, tú la puedes ir a buscar. Eso es con cierto plan, y además también funciona de manera automática. O sea, si tú tienes eh, Shopify con ese plan, eh, la integración con Shopify automáticamente, en la, eh, bueno, dependiendo del plan que sea, cada cierto tiempo se te va a ir a Shopify a chequear la orden. O sea, en el caso que la notificación por web, web, web fallase, aún así está el sondeo del app. Y, eso, y, y de esa forma te aseguras de sí o sí eh, facturar tus órdenes de tu e-commerce. Y eso es algo que tienes que considerar. O sea, si tú estás diseñando o quieres diseñar ya una solución, que integre facturación electrónica con tu e-commerce Deberías pensar en las dos opciones Tanto en WEFU como con sondeo Nosotros en bitmex lo que tenemos es que los WEFU Es lo que viene por defecto, lo estándar Y el sondeo de la API ya viene en unos planes más, más arriba Porque ya hay una opción extra ¿eh? una, es, es para asegurarte que todo esté, esté automático y esté cuadrado eh, Eso básicamente, ¿cómo, cómo funciona? ¿Cómo, entonces, si yo quisiera hacer boletas o facturas desde Shopify, ¿qué es lo que necesito en concreto? Ahí les di una explicación bastante larga de, de, de cómo funciona técnicamente, ¿ya? Eh, pero una explicación que a muchos clientes sí les interesa. Me ha tocado hacer esta explicación varias veces con clientes. La próxima vez le podríamos poner este video. Así no, así no tenemos que hacerla cada vez. Eh, entonces, en resumen, en concreto, ¿qué necesito si yo quiero hacer la integración la, la emisión automática de boletas o facturas en el caso de Chile? Vamos a centrar en Chile. Recuerden que ya abrimos en Colombia, pero vamos a entrar en Chile. Eh, por eso hablo de folletas y facturas bueno, nada, súper simple primero necesito un facturador que lo probemos nosotros puede ser LibreT. si tú usas LibreT vas a tener acceso a una cuenta gratuita en BitMateSales que te permite ciertas órdenes dependiendo del servicio que tengas con LibreT. y con eso lo que va a pasar es que cada vez que Mercedes, o, o sea, perdón cada vez que Shopify tenga un pedido pagado se va a notificar a BitMateSales BitMateSales se comunica con LibreT, genera la factura y se la manda al cliente Listo. y ahí termina ahora ¿Podemos mejorar eso? Sí, por supuesto. O sea, nosotros tenemos una cola de desarrollo bastante grande y la verdad es que no estamos centrando hoy día en agregar e-commerce y agregar facturadores. Pero, por ejemplo, a la rápida, uno, otra cosa que uno es importante que considere es la vuelta al e-commerce. O sea, que, el factura, que a través de Business Sales se le informe al e-commerce cuál fue la boleta que se generó y eso que guardado en algún lado. Eso también es súper útil porque así, por ejemplo, eh, a pesar de que en el, tú en 6 vas a tener todos tus datos muy ordenaditos en cuanto a la orden y las facturas que se te generan a una boleta, tú podrías tener a lo mejor el dato directamente en Shopify y no tener que entrar a BitML6 en general. Solamente dejarlo ahí corriendo y que se ejecute. Eh... ¿Cuál es la ventaja? Bueno, la principal ventaja, que ya lo hemos hablado muchas veces, es el tiempo. O sea, no tiene ningún sentido hoy día que tú estés emitiendo esas boletas de manera manual en Shopify. Tampoco tiene sentido que estés bajando este informe de impuestos y haciendo una show de emisión masiva. Que igual te puede equivocar porque probablemente vas a tener que adaptarlo a tu facturador, cambiar columnas. No, pérdida de tiempo. O sea, nosotros creemos y yo creo que lo mejor es usar Vimer No sé, no sé qué dice Sergio. La situación entre Shopify y eh, el facturador a través de Vimer ya, ya lo expliqué, lo expliqué recién. Eh, básicamente se hace con webhooks. En el caso de Shopify se hace con webhooks y además con sondeo de arte. No todos los e-commerce tienen webhooks y no con todos los e-commerce estamos haciendo sondeo. Pero hacer las dos cosas es lo ideal. Entonces, eh, la integración se hace bastante simple. Es una configuración que de hecho hacemos nosotros. El cliente después hace un par de pruebas y con eso queda la facturación en automático. ¿Qué es lo más importante de, de este live? Para mí lo más importante de este live es que, primero se queden con la idea de que no vale la pena hacer boletas a a mano ya eso ya es, es, es parte del pasado y si recuerden cosas que tienen que considerar si quieren hacer automatizar o si van a elegir un proveedor de facturación porque a veces los proveedores de facturación te ofrecen eh, la integración pero chequea por ejemplo cómo es esa integración es con webhooks es con sondeo si es con sondeo cada cuánto tiempo es cuántos datos me extraen porque no es lo mismo por ejemplo que hacer un sondeo y que me traigan los datos de las últimas dos horas a que me, Y hacerlo cada una hora O que me traigan los datos de los últimos dos días a, Hay que chequear eso ¿Qué pasa si un día, por ejemplo, por cualquier motivo falla La facturación automática? ¿Qué opción me ofrece mi facturador Para yo poder igual hacer la facturación Y poder cumplir con mis obligaciones tributarias? ¿Ya? Entonces, de eso estamos hablando hoy día eh, Cómo hacerlo con Shopify Cómo hacerlo con Bimmer Cómo hacerlo con LibreTe, Donde eso ya está resuelto eso, eso en general, eran mis cinco puntos que quería tratar hoy día. Eh, la facturación en realidad eh, con Shopify es bastante sencilla. Háganla, háganla. Esto no es de Shopify, es una historia de mercado libre. La voy a contar solamente para que vean lo importante que es hacer esto. El otro día estaba en mis incursiones semanales a, a Facebook. Me meto hoy día bastante poco a Facebook, pero eh, me, eh, entro como una de la semana, yo, yo creo. Eh, y... Tengo ciertos grupos activos que son básicamente las únicas notificaciones que me aparecen. Y salió una historia que era la siguiente. Decía, para que no les pase, partía la historia. Y el resumen, no me acuerdo exactamente el, el, el, la historia completa, pero el resumen era que a una persona les, el impuesto interno lo notificó de que tenía que pagar IVA por unas ventas que había hecho a través de Mercado Libre el año 2021. Unas ventas que obviamente no había boleteado, porque no había documento tributario. En realidad lo llamaron a la fiscalización para que él demostrara que había metido las boletas por esas ventas. No las tenía, tuvo que pagar eso con retraso, multa, intereses algo no muy bueno. Eh, la persona sí contaba que por la situación financiera que tenían pudieron enfrentar ese pago. No tuvieron problema en hacerlo, pero imagínate que si eres un e-commerce que eh, eh, está pasando por una situación difícil o que, no, o, o que no tiene disponibilidad de pagar eso, no te arriesgues, o sea, cumple con tu obligación tributaria, vende como corresponde, vende de manera legal, emite todas tus boletas. Ya, hoy día Impuesto Interno está cruzando información ya, y en realidad eso es obvio, si estamos en la era de las plataformas digitales no tiene sentido, o sea, Impuesto Interno le da una orden al Mercado Libre le dice pásame todas las ventas de los contribuyentes cruza con sus datos y ve si se hicieron boleta o no súper simple entonces, no, no, no, no hagan eso de no estar emitiendo sus documentos tributarios y, y aquí tampoco se trata de hoy, es que el libreteo, el Esteban eh, está cuidando de la espalda el Impuesto Interno que para pa que todos paguemos no, es lo que corresponde simplemente, además piensa lo siguiente que yo se lo he dicho a algunos proveedores a veces y no les gusta que uno se lo diga así pero si tú vendes tu producto con el IVA incluido porque tú lo vendes con IVA tú vendes un cuaderno, tú el precio lo tienes con IVA tú le cobraste ese IVA al cliente y si tú no pagas ese IVA que recaudaste a impuestos internos le estás robando al cliente, punto le robaste al cliente entonces ¿de qué empresa queremos ser? de las empresas que nos quedamos con el IVA que el cliente nos pagó para que nosotros se lo pagáramos el este interno, pero el cliente sí pagó el IVA, el cliente cumplió con pagar el IVA. Entonces, no. Mi consejo es, solo lo no poco duro, pero mi consejo es jueguen dentro de lo legal, aunque sean los bordes, pero dentro de lo legal eh, y emita su documento tributario. Y si quieren automatizarlo, avísen. Ya, eh, son una muy buena solución. Y no lo decimos nosotros. Vean nuestros comentarios en Facebook. <ríe> eso. Eso es el live de hoy día. No sé... Eh, bueno, Sergio no me ha avisado nada de ninguna consulta. Y en, en Instagram tampoco veo nada. Así que lo vamos a dar por finalizado. Y recuerden que la próxima semana ya se lo adelante a los de Instagram. Vamos a hacer un live un poquito diferente. Así que ahí se van a enterar dónde estamos. Que esté muy bien. Nos vemos en el próximo live.